Fernando Gorriarán está muy avanzado con Tigres para reforzarlo de cara al clausura 2023. Tigres tiene avanzada una negociación para hacerse de los servicios del mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán, aunque en estos momentos tiene completas sus plazas de extranjeros. Una fuente llegada al equipo felino reveló que la posibilidad que el charrúa se vista de felino para el clausura 2023 es muy fuerte, es del gusto del nuevo entrenador Diego Coca y los próximos días serán importantes. En estos momentos, la directiva de Tigres también está buscándole acomodo al ecuatoriano Jordi Caicedo y esa podría ser la plaza que puede ocupar Gorriarán, aunque la idea es que se traiga también un delantero en lugar de Caicedo. La idea de ir rejuveneciendo la media cancha sigue en pie. Desde hace semanas se ha estado viendo la negociación por Fernando Gorriarán del Santos para venir a Tigres. Tiene 27 años y ha sido un jugador muy importante desde que llegó a México. Las cosas están muy avanzadas y las próximas semanas serán importantes para cerrarlas, señaló la fuente. Nando Gorriarán llegó al fútbol mexicano para el torneo Apertura 2019 y ha sido uno de los jugadores más rentables de la liga MX desde su llegada, por lo que ha despertado el interés de varios equipos como América y Cruz Azul, quienes están también buscando hacerse de sus servicios. En total ha disputado 124 partidos con la camiseta número 11 de los guerreros, con 18 goles anotados y 20 asistencias para anotación. Es un contención moderno, con mucha intensidad, ida y vuelta, con la tradicional garra charrúa a la hora de meter la pierna en la recuperación del balón y que, además, sabe perfectamente qué hacer cuando tiene la pelota. Gorriarán estuvo cerca de ir al de Qatar 2022. Estuvo en la lista de reservados del técnico de Uruguay Diego Alonso, pero en el corte final se quedó fuera, por lo que en estos momentos se encuentra de vacaciones y estaría reportando con Santos a la pretemporada la próxima semana, luego que el conjunto lagunero empezó sus trabajos esta misma semana. Tigres reportará la pretemporada el próximo lunes 28 de noviembre y por lo pronto Fernando Gorriarán está muy cerca de poder ser el primer refuerzo del equipo en la era de Diego Kopka. Gorriarán fue campeón en el fútbol de Hungría, con el Ferenbaros en el 2019. Además del Título de Juegos Panamericanos del 2015 con la selección sub-22 de Uruguay. Por otro lado, regresa a Santos. Fentanes aclara el futuro de Santiago Muñoz. El equipo de Santos Laguna sigue en su primera etapa de pretemporada con la mira puesta en el inicio del torneo clausura 2023 de la Liga MX, con el objetivo de mejorar lo hecho en el último semestre en el fútbol mexicano. En medio de dudas sobre el futuro del delantero Santiago Muñoz en Europa, el entrenador Eduardo Fentanes reveló en conferencia de prensa que, pese a que su arreglo con el Newcastle está por expirar, no hay nada. Nada definido sobre un posible regreso a los guerreros. Santiago Muñoz termina su vínculo con el Newcastle United en diciembre. ¿Tiene distintos caminos que puede tomar? No está nada claro que pueda suceder con Santiago Muñoz. Tenemos la ventaja de ya conocerlo. No hay nada definido, comentó. Además, el técnico mexicano confirmó que los futbolistas Franco Pisichillo y Leo Suárez se sumarían a David Andrade y Jonathan Díaz como las bajas de Santos Laguna para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Pisichillo y Leo Suárez terminaron contrato, aunado a la salida de Andrade y Jonathan Díaz. El resto sigue presente. La petición es la misma. Lo importante es mantener la propuesta, la identidad. Lo hecho nos obliga a superar ese listón alto, declaró.